Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Vamos a aprovechar el tiempo que estoy ahora Reaccionando, vamos después de que reaccionamos el de Shaggy versus Alma Vamos a reaccionar ahora el de Sonic X Así que vamos a ver este del... A ver de cómo... Qué animación para todo vemos ahora Así que vamos a ver ahora y tal Ok Vaya Sonic Ok, para los furos. Chica... No, qué carajo, no. Ok, no me está gustando nada ahora. Y recién vamos para el primer segundo, eh. O pena todo yo bueno. No. No, qué mierda. ¿Qué? Es eh, medio como de The Voice, eh, de la serie. Pero más del cómic, más perturbador, que le abre a la panza a la madre o algo así, el de recién nacido. Eh, no sé. Ok. letras no el legado continúa el legado continúa no ¿Eh? ok la descarbonizó a Sonic ¿Y esto? ¿Eh? ¡Oh, qué! Okay. <laughs> ¡Un <Don> desastre! ¿Qué? <laughs> okay. de cortar las manos. Okay. <risas> Ay, no sé que es caramba ese dibujo de la cabeza de moruga en el cuerpo de jesucristo crucificado Oh, que ha okay, hecho pelote ¿Mm? m hijo ¿Qué sé? <risa> ok, no me asustó, solo. Es eh, suspenso nomás creo que. Si alguno me asustó, bueno. Pero.. Eh, está ok la animación. Ya le dije ¿no? que algunas referencias las entendí Y bueno, es así nomás Ok oh, Sin nada más que comentar pero que te haya gustado la reacción de hoy Fue muy corto, si ¿sí? eh, Dale una me gusta, puedes compartir el video dejar el video original de Pay y que siempre en la descripción Y bueno, sin nada más que decir Me despido acá Soy yo soy Ultimate Y que no te agarres Sony X la noche Nos vemos Bye chaval, adiós, bye bye Ni debí reaccionar en Halloween Pero se me pasó Bye